Interesa que le saquemos esto. Sí, a, a, en la en las pasadas elecciones se ha dijo que tú ibas a aspirar a diputado, pero alguien me dijo que en esta tu decisión es definitiva. ¿Es cierto? No, yo fui a la primaria en el año 2019. Okay. Yo fui a la primaria, eh, competí por la cota de la juventud. Pasamos, yeah. eh, pero actualmente eh, sí, básicamente eh, yo decidí aspirar a diputado en esta ocasión, por última ocasión realmente porque no creo que como que el, los eternos candidatos eso no ayuda mucho a, al desarrollo de, de una buena estrategia no, no, no, pero aún así creo que no debe existir en esta ocasión porque tú acabas de decir que tiene 30 años le queda muchísimo futuro. No, pero, pero eh, eh, es importante, eh, yo soy de los que cree que eh, también tú tienes que eh, hacer un balance. El desarrollo profesional y el desarrollo de las iniciativas empresariales de forma particular deben ser importantes en la gente que no aspira a vivir de la política. Sí. Entonces correcto, correcto. Eh, eh, eh, va a uno se desgasta, créeme que sí entonces eh, en esta ocasión estoy presentando la candidatura a diputado al Congreso Nacional eh, eh, por la provincia de Duarte entendemos que las condiciones están dadas los números, la última encuesta que, a la cual tuve acceso que mi oficina personal eh, pudo contratar un servicio e indica que la favorabilidad alcanza un 48% con relación a la favorabilidad de presentar una candidatura eso es mucho para alguien que no está dentro del Congreso Nacional y yo creo que la provincia eh, Duarte y especialmente el municipio de San Francisco Macorís merece eh, tener eh, un representante que tenga la capacidad de articular eh, políticas públicas ante proyectos de ley y que pueda hablar sobre todo ante el Congreso Nacional, que es muy vale, importante vale, vale, porque, porque yo creo y, y, y, que, Dale, y, y que se tome y que se tome en cuenta algo Nosotros muy, hemos sido muy con y se tome sí, en cuenta algo, algo que voy a decir muy importante, otro joven, fresco. algo muy importante, voy a decir algo muy importante que no quisiera yo afectar los afectos que tengo con muchos compañeros que están en el Congreso Nacional, bueno, eh, son tres y hay cinco aquí, que de hecho también Henry, un amigo, eh, hemos hablado muchas ocasiones, y también eh, Lupe Núñez. Yo creo que, que eh, San Francisco Macorís es una de las provincias del Cibao a la cual yo le atribuyo mayor potencial en el futuro inmediato. Nosotros somos una provincia que merece tener eh, representantes que puedan hablar de nuestra marca ciudad cuando uno se reúne con la gente en otros, la, en otras latitudes lo que me dicen, bueno, tú eres Franco Macorizano y como que tú eres, eh, eres joven no, y, y tú eres joven eso es negocio eso me preocupa claro, y yo digo, bueno y le digo a la gente, tú sabes que San Francisco de Macorís es la principal eh, provincia productora de cacao orgánico no tan solo de la República Dominicana estamos muy por encima de muchos países de Latinoamérica eh, nuestro cacao llega hasta Bangladesh, nuestras cacao taleras, las Roy, Griseque, eh, son ejemplos de, de lo que es el desarrollo sostenible eh, el en empresas no familiares. Tú sabes que somos lo, de los principales productores de arroz, eh, no lo sabes, entonces eh, yo creo que es necesario que se comience a hablar, pero cuando no se puede, cuando las ideas... Eh, o cuando se carece Roy. de ideas es eh, un tema, sí, hablar sí, claro. en público mira, nosotros bueno, tenemos te dicho, en el amiga. país una cultura populista sí. y los candidatos o los que hacen vida política lo saben, y en vez de hacer propuestas o saber hablar en el congreso salen a dar comida, a dar palas o cosas, o a dar habichuelas con dulce por ahí, eso es lo que han hecho eso he visto ¿Cómo tú buscas competir con ideas, con propuestas legislativas ante una sociedad que ve más esto que los avances que necesitamos como eh, provincia? Yo creo que la sociedad ha cambiado y ha cambiado de forma radical. Y cuando yo analizo, por ejemplo, 2019 versus 2023, yo digo, realmente ha cambiado. No sé si fue que la pandemia eh, Hemos hizo como, como un punto de quiebre, como un punto de inflexión y hizo como que despertar a la gente. Realmente el rol de un legislador son tres, fiscalizar, representar y legislar. Entonces, eh, a mí me preocupa como joven, yo tengo 30 años de edad, y a mí me preocupa seriamente, me preocupa seriamente que en el Congreso Nacional las ideas hayan pasado a un segundo plano. En muchos aspectos, porque hay mucha gente valiosa. Eh, mucha gente que tiene eh, condiciones intelectuales necesarias para lograr ayudar al Poder Ejecutivo a transformar. Porque eh, la gente siempre dice que el gobierno, que esto, que aquello, pero también hablemos del Congreso, hablemos de cómo nosotros elegimos, cómo eh, votamos, porque a veces si nosotros queremos que las cosas cambien, también tenemos que empezar a votar de manera diferente, más consciente. Eso que señalas realmente es así. Eh, bueno, hay una realidad que una parte de la población, porque no toda la población, eh, necesita que se le dé un poco de habichuela con dulce o un poco de arroz. Eh, entonces, pero eh, es importante saber que el asistencialismo ha permeado la actividad política en el país, Mira, Rosa. Ha, ha colocado... Eh, permíteme, Francisco, sí. concluir con esa idea, con relación a la pregunta de Carolina. Eh, ha permeado la democracia representativa, porque los que tienen más dinero, sin importar de dónde provengan esos fondos, eh, de cierta manera se imponen. Entonces, nosotros eh, en esta ocasión eh, estamos conscientes de eso, siempre lo hemos estado, pero sabemos que eh, hay una clase... Eh, Social, hay una nueva camada de jóvenes millennials como el caso mío, eh, que nací a partir del año 1991, los, la generación Z, que nació a partir del año 1996, que son médicos, profesionales, abogados, ingenieros, que están haciendo cosas. Y este mundo le pertenece ahora mismo a los hacedores. Yo estoy presentando mi oferta, eh, mi oferta electoral basamentada en propuestas de desarrollo sostenible que si tuviésemos el tiempo pudiésemos hablar de ellos bueno, pero eh, yo estoy pe esperando y, poder hacer una pregunta los y, cuatro y, yo no te he hecho ni una mira, en la entrevista entera visar, porque ellos te han agarrado todo otra vez adelante Vamos, eh, no, señor Routry, claro <risa> adelante, no, para señor decirlo Routry. para pero adelante. yo yo tenía que decirlo porque dale, ustedes dale, se han dale, emocionado dale, dale, con, dale. con roger por tú, tú, tú, tú lo has atrapado aquí dale. a esta teleaudiencia dale, dale, dale. mira roger muy buena, muy buena tu planteamiento, válido. ¿Con cuánto tú cuentas para la, para, para la diputación? Porque fíjate, lamentablemente, Oiga, la, voluntad, asunto ahí. la voluntad de votar, que es un compromiso constitucional para conservar la democracia, tú movilizar la cantidad que necesitas para ganar, requiere de recursos en este momento que estamos transformando y que la sociedad se ha quedado con el clientelismo y el populismo. Tengo que hacértela directamente, aunque esto te duela, porque No, no me duele, no me duele. Aunque tú tienes todas las condiciones muchas veces debe acompañarlo con piedra. Mira, y en este caso con cuánto tú cuentas. Yo tengo la experiencia eh, en este caso ver, eh, tú sabes que hay mucha gente idealista. En mi caso yo tengo experiencia electoral. Y cuando te hablo de experiencia, experiencia plena Yo participé en la primaria del 2019 Y... Desde las coles que Me imagino que usted dónde están las coles claro. Hasta Cenoví. Tenemos televidentes de, Bueno, desde te las también. coles hasta Cenoví, Mi oferta electoral Alcanzó votos Entonces, eso supone Que hubo un Un estilo Adecuado ...del abordaje, de la dirigencia... ...en ese momento me atribuyeron que yo no era de San Francisco de Macorís... ...muchos, de mi propio partido, eso es normal... <risa> eh, ...en esta ocasión nosotros... ...estamos estructurando... ...cada municipio... ...en cada barrio... ...de San Francisco de Macorís... ...uno de los errores que yo cometí... ...porque siempre tú cometes errores... ...me enfoqué mucho en los distritos municipales... ...en aquella ocasión, en esta ocasión... ...nosotros estamos muy de cerca con cada barrio... De San Francisco Macorís. Anoche, a las 10 de la noche, estábamos en Vistel Valle. Hoy estamos en Santa Ana. El domingo tenemos un recorrido a Tillo y, y toda la zona eh, de la parte alta. De manera que nosotros estamos prestos para competir. No, no sabría decirte cuánto tengo, eh, pero realmente el enfoque está orientado a contar con la juventud. Y en principio tú necesitas de la estructura partidaria. Claro. Sí, claro, claro que sí, porque unas primarias. Hasta el momento unas primeras cerradas Hasta el momento Es lo que se ha indicado Pero puede ser encuestas de igual manera Pero eh, la suerte está echada Yo creo que este mundo le pertenece a los, a, le pertenece a los hacedores Y yo quiero concluir Sí, Antes no, de no, que tú no, concluyas... Roger, mira que es lo que pasa. Para, que, para explicarte un, pro, un poco brevemente, cuando están haciendo señas, sí. la pregunta de Francis. Realmente lo que pasa es que nosotros hemos tenido una gran preocupación en este programa y lo hemos comentado en más de una ocasión, el hecho de que los puestos electivos tienen un precio. En el sentido de, si tú quieres ser eh, regidor, tú necesitas 5 o 6 millones de pesos. Si quieres ser diputado, 100 necesitas... 100 millones. Ver, ¿eh? no, sí. no, con 40. <risa> no, ¿quién ¿quién ahora, ahora mismo se está haciendo con 40. Exacto. Y, 40 o sea, por eso es una pregunta. 35, por eso, 40. es una manera como de picarte el amor propio, sobre todo tú que eres un tipo que tiene una visión eh, proyectada hacia futuro, de que eso tiene que cambiar en este país, porque eso limita el interés y la oportunidad de que gente de buena fe y que no va a vivir gente de la política, que no quiere lavar dinero de, de, de delitos, pueda acceder a ser diputado, síndico, regidor, etcétera. mira, eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando, señores. Por ejemplo, José Horacio que es eh, el diputado del Distrito Nacional más votado del Distrito Nacional por Alianza País sí. obtuvo una diputación y José Horacio no necesariamente es el diputado sí. que cuenta con más dinero no es rifero no tiene banca de apuestas no, que... está vinculado, sí, no, está sí. vinculado, no está vinculado a, a sectores no está vinculado a sectores a sectores de fondos con orígenes dudosos entonces yo creo que los partidos políticos y esto Hago catarsis en este momento porque realmente es necesario que los partidos políticos, todos, incluyendo mi partido político, que yo creo que a nadie le cabe la duda de mi nivel de RHO positivo PRMista, fundador del PRM. Y todos los partidos políticos deben observar con mucho detenimiento los candidatos que se inscriban en este proceso. Y como lo dije, es mi última ocasión presentándome como diputado y este es un tema que lo vamos a abordar. Excelente. Porque nadie. Pero ¿Sí? ¿tú venga crees que al partido con, le importa con, eso? Con, bueno, yo creo no que sí. No le importa. Yo creo que sí. Yo creo vamos que mucho a... que sí. Pues tal vez le importa vamos ahora, porque, porque lo anterior no, y es la, lo que yo tenemos creo mucho ahora. Que sí. Pero yo concluyo de la siguiente Uy, sí, manera. Concluyo, yo concluyo de la siguiente sí. manera, sí, porque Venezuela le sí. está haciendo señas. Sí, sí, en la vida existen tres tipos de personas. Hay personas que miran las cosas que pasan. Hay otros que hablan simplemente de las cosas que pasan. Y hay gente que, como yo, que como ustedes como la gente de Telenor, los Vargas que son mis amigos, Eugenio, Unice, que hacen que las cosas pasen, entonces a esos televidentes, a esos ciudadanos que nos están viendo, que le toca saber elegir, mi oferta sí. está colocada y con esto no estoy diciendo que no estoy consciente Francis, Muy bien. de la realidad social que sí. se vive, no en San Francisco en el país completo sí, sí, bien. Sí, yo quiero hacer un compromiso que luego voy, si no, si hay que embrujarse con producción lo hacemos para que tú vengas al programa otra vez, claro. pero que hablemos de política, hablemos de proyección, hable, okay. hablemos de futuro, hablemos de progreso y hablemos de la necesidad que tenemos de un congreso que tenga los pies sobre la tierra y que entienda que debe legislar para el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y de gente hijos. con ¿De cerebro en ese congreso, amado, ese, ese es Amado, ver, de gente con claro, cerebro claro. en ese congreso. Sí, en en la funda <risa> señores, la, la vamos a la, la pausa en magnífica entrevista con este joven Franco Macorizano, muchacho eh, muchacho, 30 eh, no, años está, puede ser proyectado. hijo de Francis mío, mío, sí, o que mi hija tiene 31 años exacto, y la mía también o sea que, eh, muchacho todavía, pero se ve que hay calidad y se ve que hay formación y eso es lo que buscamos en este Eso país. es lo que